Catch me on side memes, pickle Rick memes, me amigos, soy Bernoto dice bienvenidos de nuevo al canal Estamos en el nuevo episodio de Pokémon SoulSilver Love, que estamos en el episodio número 5 y bueno chicos, estamos aquí con el señor Jonel Buenas. Y bueno, chicos, después del episodio anterior haber perdido a Vladimir y a nuestro querido Marston, eh, he decidido pegar un tiro. Pero, como no puedo, pues he decidido ir a capturar a las ruinas alfa, creo que se llaman así, sí. y, y gimnasio creo que toca eso, así que... Vamos a vender la perla que nos dieron en el episodio anterior, que creo que son 1.000... Mil... Ah, no, 700. 700. La, la, la ah, pero la espérate Tenemos una seta grande Z. también grande. Que se vende por 2.500 ¿eh? 2.500 sí. no. Vale, vale, vale Y ahora compramos Pokeballs Porque No, no me gusta nunca ir eh, Con poca Mira, voy a comprar 27 Pokeballs Para adentro Para adentro me bien. Porque nunca me gusta ir con pocas Pokéballs, Así que vamos a ir a las ruinas Que si no me equivoco están para aquí abajo y a la izquierda Como comenté en el episodio anterior También he de decir que soy poquito retramonger Cuando no capturé la, la, la torre, la, la torre Belfrook Porque soy así de inútil Porque me despisté Imagínate lo centrado Qué que, que estoy Y vale, ruinas alfa si sí, se llaman así Pero en teoría son estas las que podemos entrar Creo Ruinas alfa sí, Tienes que bajar las escaleras Y bajamos unas escaleritas Y aquí en teoría salen pokémon Sí. Así que Pokémon nuevo, vida nueva. Así que vamos a ver qué, qué saldrá, tal. ¿Qué Por favor, algo decente. Vamos. Bueno, bueno. Uno de tipo agua, pero uno de tipo agua. <risa> Tampoco es tan horrible. Iba a decir, escucho silencio, pero al contrario, no escucho. <risa> lo que sí escucho es desaprobación. Sí, mucha. Tío, <risa> sí, yo ni deberías tres, haber comprado 10 y 10 para que te veas. tío! ¡Que no sirve nada! A ver, nombre de suscriptor o de suscriptora, que ya lo tengo aquí apuntado, se, llama, se va a llamar Yasmín Espero que, eh, si más macho, pues mira, me da igual <risa> Pues es Yasmín, no, no ya, Yasmino. <risa> Jasmine Yaswino Yasmino no, Jasmine no Uy, uy, uy, uy <risa> <risa> Pa' esto estoy aquí Ahí estamos Es Yasmino, ¿no? el pingüino ¿Es un pato? <risa> <risa> A ver... Odia perder ¿Cómo Oye... ¿Cómo vale odiar perder? Eh, efecto espora Efecto espora <risa> Vamos. Tiene pistola agua Ciclón Y corte furia Y encima la naturaleza le da ataque especial Bueno ¿Podría ser Porque peor? Sí Pero bueno ¿Podría ser peor? Sí, pero bueno Y mejor también Pero bueno Quiero, salir, quiero salir rápido aquí Antes de que me toque aquí otro pokémon super guapo Y yo no lo tenga Y llores un poquito bueno, vamos a Por avanzar. Eso es lo bonito, ve, ve a llorar. Todo tío. Y bueno, a ver qué, no, qué tal nos sale el gimnasio de hoy, porque visto lo visto, a lo mejor pierdo todos los Pokémon, pierdo el loque hoy, ¿sabes? Vete a Voy a curar al Psyduck. Van dos vidas de 10, te quedan ocho. La pinga, güey. Eso sí, he de declarar que si consigo todas las medallas... Para la liga Pokémon se me añade una vida más. Y si me paso a la liga se me añaden dos más. Para porque tengo que ir a canto, vaya. Una, claro. Pues si no, se me hace impo es imposible, o sea, va a ser imposible. Me, me va a salir algún Pokémon de esos random con explosión y me voy a ver las estrellas. Claro. Lo malo es que haga explosión, pierdes el Pokémon y encima pierdes. Exacto. Pierdes dos Pokémon, la captura ver... y el que estén afuera. Lo, lo explico yo, pero Jonel me quito la restricción de usar Pokémon... No vale usar Pokémon desde el nivel 9, porque... Ayer sufrir baja... Máximo es nivel 12. Tengo todos mis Pokémon... Bueno, no lo estaréis viendo, ahora, ahora sí lo enseñaré. Tengo todos mis Pokémon al 9, 11, al, 11 a Tyler, 9, 9, 9... Y Yasmino, que es el reciente del equipo, al 5. O sea, ¿podría usarlo? Sí, pero una vez usé, yo que sé, me sale cualquier Pokémon que me dé más de 100 experiencia... Y ya un Pokémon se me queda para el... Se me queda descartado, entonces... Yo a lo mejor cambiaría la regla, no usar armas de nivel 10. Por ejemplo, Tyler que se quede fuera y ya que está al 11. 12, 12. 12. Esta es el 12. El ah. máximo Pokémon del líder es el 12. Vale, vale. ¿Podría evitar los combates? Sí. Pero hay que ser un hombre de verdad. Hay que ir a por el combate. ¿Te preocupan que hagan vértigo las alturas? ¿Las alturas? Bueno, no las alturas? ¿Las alturas? <risa> las alturas. Vamos a ver qué tal. ¡Prepárate! Para un desafío Rich a manos boy, de Rich eh? Boy Bob Rich Boy Bob Bueno, tiene six un 6 un... nivel 9. Desquite, sombra Bill, vaya. sombra Bill, empezamos bien. Bueno, go golpe crítico. Uh. Bueno, Desquite, hostia. Dios, 6 que te vaya bien en tu otra vida y esa cosa. 6-Agun <risa> debilitado, 115 puntos de experiencia. Es que, tío, un 6-Agun te da medio nivel prácticamente. Eh, vamos este a ver. se sube muy rápido. A ver, boom. Vaya, vaya. Ni empujándote por sorpresa pierdes el equilibrio. Merece todo mi respeto. O sea, me hubiera. Eso hubiera sido un hombre. Mi... matar. Exacto, un hombre. ¡Asesino! Mi... <risa> Rich Boy, Tristan Tristian <risa> Rich, boy? Rich Boy. Oh, grumping Pero... Eh. El cerdo psíquico gordo. ¡Chuchito! Sumisión. Vamos, chuche. Vale, está bien. Viento no hacia algo. al chuche le gusta eso. <risa> tijera X no me debería hacer nada, solo todavía está. Mira, aquí están pasando cosas muy raras. De <risa> la sumisión. En la tijera. Vamos mal, ¿eh? 123 Paulo sube el 10. Perfecto. Paulo es súper defensivo, tío. Chuche sube el 10 creo que también. Ahí está. Hace sol. Hace solito. ¡Rijijiga! ¡Madre de Dios! Eh, tipo normal. Tampoco te va a dar muchos problemas. Sí, Debería pero no tiene por. su habilidad inicio lento. Que eh, le quita la mitad de la velocidad. Lucha. Pero tienes tipo lucha. Sí. Eh... Voy a usar a Paulo. Desquite. Se viene. ¿Ah? Venga, adiós. Que te vaya bien. Bueno, si se va matando poco a poco, no, me parece va, Lo verdad. mata, lo mata. Lo mata es fácil. Puedes con él. Tú puedes. Conversión 2. ¿Qué haces? Regiga ha cambiado el tipo volador. Cambiado ¡Vaya! El volador. Bueno, pedrada ahí anda. Pues. No, chispa. Ah, también chispa que tienes chispa, ¿verdad? Venga, digo, crack. Vámonos, Puño. máquina. Gracias. Puño trueno. Puño trueno. Aguanta, the... uff, uh. mm. Asesor Si te da un crítico, te puede hacer el día. Easy, easy. Conversión 2, seguro lo cambié. No afecta a Ionia, ya está. No afecta. Vale, aire afilado. No debería haber problema. Pistola agua. Y no lo hay. Pistola agua, un volador. Tope. Y a la carga. A la 160 puntos y 160 puntos. Vale, perfecto. Tampoco da tanto. Y bueno, tampoco soy tonto. Me voy a curar. Que ahora si viene un combate, a lo mejor complicado. Si un puto calvo, anciano, me mató dos Pokémon, con un mierda de, nidra, de Nidorino, mmm, ya me espero todo. Me espero todo. Te voy a poner un castigo, pero no para ahora. <risa> a ver si te acuerdas cuando llega el momento. En el siguiente gimnasio no puedes curar antes del líder. Te tienes que comer un súbdito mínimo y el líder. Sí, sí. O sea, tengo que dejar uno para poder curarme y ganarle. Hace súbdito para ir directamente a ese. Uh -huh. Vale. Como mínimo, súbdito y líder juntos. Vale, me parece correcto. Por si acaso te miren mal otra vez. <risa> no, es más rápido en verdad. O sea, que te, que te juzguen mientras caminas, no. Voy a poner a rubia. Imagina que sea invisible la pasarela. Es como... Aquí no hay nada, ¿eh? No puedes saltártelo Soy Pegaso, líder del gimnasio de Ciudad Malva Dicen sí. que una descarga eléctrica Pegaso. puede dejar fuera de combate a los Pokémon tipo volador No permitiré que se vuelen así de ellos Yo te enseñaré el auténtico poder De los magníficos Pokémon pájaro ¡Pájaro! Tía Tía <risa> Nos lo dijo todo Chef Tía Ladrón Tía Muy bien eh, bonito Pokémon Pájaro. Mira cómo vuela ese golem. Qué bonito cambio, eh. Ray Burbuja, por 4. Mira cómo vuela el golem. ¡Sí! fíjate, de por te ¿Ah? ¡Ah! Toma, en los dientes. Uso bot. Fíjate tú que si sí vuela así. No me lo paralices. Paralizó. ¡Ah! Eso te pasa por abrir la boca. ¿Muerto? Es un por 4. Debería. Ahí estaba muertísimo. Oh, es muy eficaz. 360 es muy, puntos. Muy eficaz. Subo nivel 10 y casi al 11, yo creo. Mientras no subas al 2. Celos. Fácil, fácil. Puede ser... puede ser un buen Pokémon, ¿eh? Uh -huh. Al 13. Sí, como el viento. Una babosa. Vamos. Uh. Es muy eficaz. Golpe cárate. Eres tipo normal. Raja pincho. Golpe cárate. Sí, Cállate la boca. ¡Ey, ey, ey! Vamos. Qué pena que no fallaras, eh. Me Vamos, vamos. Pobre Tile. Maldición. Los queridos Pokémon de mi padre. Pero debo reconocer mi derrota. Como líder de gimnasio. Padre, no sabía lo que era un tipo volador, eh. Como eres de Ignacio Debo seguir las normas De la liga Pokémon Y entregarte Esta medalla Sefiro. ¿Qué prueba Que me has derrotado Venga ¡Vale ya! ¡Dame ya! ¡Dame mi medalla! Vámonos Este no es Pero este no es Pegaso, eh Aquí hay algo raro <ríe> MT51 Por cierto, tampoco miré Que me dieron la MT70 Y no sé qué es O sea, tengo que mirarla ahora Si vamos a ver Así me está dando la torre y 70. A ver, vamos a bolsa Este era respiro, ¿no? Me dieron Destello Y de socura. Deseo cura, vale. Bueno, parecido. Creo que de este día... La verdad digamos... que el machango este te usa deseo cura todo el rato. Voy a curar. Voy a, curar, voy a guardar, perdón. Porque como no, está... este el... hombre usaba respiro. Creo que sí, no me acuerdo. Yo sí, me acuerdo. Usaba respiro y no deseo cura. Claro. Eh? estoy loco yo. Que también puede ser. Bueno, primera medalla. La verdad es de decir que fue mucho más fácil de lo que esperaba. Gracias, gracias. Pero bueno, profesor, el... A ver. El... Hola, Maloir, Hemos descubierto algo más. Es difícil contarte todo en detalle, pero quiero que cuides el huevo. Oh... Cuida mi huevo. Es verdad, el huevo Pokémon. Ajá. ¿Y, Ay. ¿Y se viene el segundo castigo? ¿Qué? No puedo usar el huevo. Si no está randomizado, no puedes usar. Vaya, si me sale un y no puedo usarlo. Básicamente. Vale, me parece correcto. Tampoco lo quería, o sea que... Bueno, ya veremos si lo quieres o no lo quieres. Me voy a jugar y voy a poner a Yasmino ahí, tío. Vamos, Yasmino. Qué bonito Mundo un ahí. <risa> a ver, ruta 32. Espera, ¿por qué corres? ¿Verdad? Tengo que para el carro. Cabezas, ¿sí? Un tipo con gafas te buscaba. Compruébalo, te está esperando en la tienda de Pokémon. ¡Ah! Que Pero me dan no da el huevo, me, da que el huevo y me lo dan ya el huevo. Sí. Ah, pues lo abro aquí ahora mismo, eh. Me pongo a dar vueltas como un argumento. Voy a dejar un hueco. ¿Vale? Eh, Asmino, espérate que a lo mejor vas a descansar, que has hecho un buen trabajo en el equipo. Espera. No abro la boca muy rápido. Por si acaso. A ver, ahora vengo por ti. Recogemos el huevo y corte hasta que esté a punto de abrir. Sí, o que se abra. Dame el huevo. Gracias. Venga, que no me sueltas la turrita, que sí, que sé que es un huevo Pokémon. Pesado, creo. Pues bueno, chicos, hago... Voy a guardar... Bueno, no guardo porque ahora viene alguien aquí. ¡Ese huevo! Uy, perdón, es que fui al baño y, y todavía no me había terminado de subir la bragueta. Jejeje, <ríe> comprendo. ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Y la otra le sigue. <ríe> Yo me tengo que ir de aquí. Es que no ves, ¿eh? ¿Qué hago aquí? Ese huevo es extremadamente importante. importante. Debe cuidarlo no sé, con pero... ¿Puedo confiar en que lo haréis? Entonces... Hombre, si no te cuidas el huevo, Johnny. Hombre, eso de solo con la puerta del microondas. Pues bueno, chicos, hago un corte hasta que se está a punto de abrir, ¿vale? Así que... Hasta ahora... Es que llora, ¿eh? Tengo el tabulador, corro el triple. ¡Ah! ¡Se está abriendo! ¡Siete minutos más tarde! Por favor, que está randomizado, porque me pegó un tiro, ¿eh? Se supone, debería estarlo. ¡Vamos, Se ¡Qué pringo! Chicos, así se pierden 7 minutos de, de vuestra vida Corriendo en círculos para mirar un... Un truño salir de un huevo Hola, truñi ¿Quieres ponerle un mote? Sí, ponle de surullo, a mi parece Le puedo poner Jonel si quieres No, soy el arriba, soy el arriba Pues Jonela Agachate y conocele Pum, pum <risa> pues bueno, Yasmina o Yasmino, bienvenido al equipo. Si yo te dije que venía estás ahora... Volvido? Yo solo te dije, vas a descansar. De siete minutitos. Descansito, claro. Tío. El lobre del pobre estaba corriendo detrás. Sí, tragándose pedos de anciana. De verdad. Sí. Que sepas que eso va a salir, o sea, es que me da igual. <risa> todo, todo, ¿no? A ver, a ver, a ver, A ver, por favor. Ahora el calvo, Iniesta, ¿me dejará pasar o no me dejará pasar? Espera, ¿por qué corre? Por Iniesta. Seguro que es por haberlos entrenado. Eh, ta, ta, tan. Para, toma, para que recuerdes Ciudad Malva. Aumenta el poder, aumentos de tipo planta. Sí. Uh. Gracias, Gracias Iniesta. Por algo que va a ser útil después de la aventura. Venga, adiós, adiós. A ver, poco se habla que... Que me gusta mi equipo, ¿vale? Bueno, aquí... Nada mal, nada mal. ¿Esto es ruta nueva? No. Vale. Es la misma que arriba. Voy a hacer una cosa. Dejamos el episodio aquí. Que hemos hecho una... Hemos capturado. Hemos hecho gimnasio. Hemos perdido 7 minutos de nuestra vida capturando... Eh, eclosionando un huevo. Corriendo en círculo. Así que yo creo que por el episodio de hoy está bien. Nos vemos en el próximo, mañana. Así que gracias a todos por el, seguir viendo los vídeos. Recordad, darle a like y suscribiros. Y mañana capturamos nuevos pokémon, así que dejad un comentario para que, para que un pokémon lleve vuestro nombre, así que chao.